Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y este es el sitio donde me caí con el slackline, la cuerda floja eh, y bueno, hoy la verdad es que no me he metido porque se me ha ido ya el sol, se ha ido pronto, entonces bueno, no es que se haya ido pronto, sino que yo he llegado tarde, que es otra cosa, completamente distinta y bueno, como se me ha hecho tarde, pues no me iba a bañar porque es que si no me, me congelaba y es verdad que cada vez cuesta encontrar más un sitio donde no haya personas, ¿no? Porque digamos que esto es un pueblo donde tenemos un río muy cerca, ¿no? Y digamos que las personas, pues ahora con la cuarentena, pues se distribuyen, ¿vale? Aunque no haya muchas personas en el pueblo, pues las personas que hay en el pueblo y en los alrededores pues se distribuyen en las zonas de, de los ríos. Y cada vez es más difícil encontrar un sitio donde no haya gente, ¿vale? Porque lo que se suponía que era un sitio secreto o un sitio donde, donde tú ibas a evadir a esas personas, pues ahora pues hay, hay gente, hay gente. Entonces, pues bueno, cada vez nos tenemos que ir más, más lejos o cada vez tenemos que meternos más en el bosque porque es más impracticable para las personas entrar en ese bosque, ¿no? Pero de otra manera la verdad es que es complicado, es complicado. Entonces, bueno, pues nos hemos venido aquí porque es un sitio que conozco, es un sitio que está bien, es tranquilo y, y se puede estar, ¿no? Porque eh, no todos los sitios del río pues valen para estar tranquilamente porque ahora mismo las plantas están completamente salvajes y esto es un bosque lleno de mosquitos y no puedes estar tranquilo. Entonces, bueno, yo creo que este es un buen sitio, aunque muy probablemente eh, más sentados en el verano este sitio pues va a estar ocupado por gente y la verdad es que soy un chaval que, que no le gusta a las personas sobre todo pues bueno para grabar este tipo de vídeos eh, ahora mismo estoy también escribiendo una canción pues para hacer este tipo de cosas la verdad es que prefiero estar en un sitio donde no haya gente donde pueda estar tranquilo y donde pueda disfrutar del paisaje eh, sin ese tipo de barullo que emiten las personas ¿no? porque dices tú, vale, estamos en un sitio, estamos completamente tranquilos nadie nos molesta y dice, bueno, si va a venir gente, pues también sabrá estar, ¿no? Muchas veces vienen con su perro, vienen con los niños, se montan su mesa, su picnic, y al final esto deja de ser un sitio tranquilo y un sitio para reflexionar y meditar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que aprecio mucho esos sitios donde hay agua, hay sombra, hay arbolillos, y no pega tan fuerte el sol, ¿no? Porque la verdad es que... Encontrar un sitio así es un tesoro y guárdalo como oro en paño porque muy probablemente si alguien más se da cuenta probablemente termine degenerando y termine perdiendo esa magia que tenía al principio cuando realmente pues lo disfrutabas tú solo, ¿no? Y bueno, disfrutar de la soledad pues la verdad es que es un privilegio, es un privilegio. <risa> es gracioso porque ahora mismo acaba de saltar por ahí una trucha, una trucha salvaje. O no sé qué tipo de, de pez sería, pero, pero era grande y, y la verdad es que se ha picado bastante. Entonces, bueno, el rap que estoy haciendo, o trap, realmente no sé, no sé qué tipo de música voy a hacer. Yo creo que el trap entra mejor que el rap. Y es un poquito más dinámico y un poquito más divertido que el rap. Y a lo mejor lo puede escuchar más personas el trap que, que el rap. Pues es sobre abstenerse, ¿no? ya que la única manera de cambiar este sistema de partidos que está habiendo ahora y que estamos viendo que no está funcionando para nada, es la abstención. Y bueno, espero que dentro de poco podáis empezar a disfrutar este tipo de sitios y que tengáis vuestro sitio donde poder meditar y que no me fastidiéis mi sitio, ¿vale? <ríe> Porque yo también quiero meditar, yo quiero también tener mi sitio donde poder descansar donde poder reflexionar, donde poder sacar mis ideas y poder, y poder jugar con la mente y poder jugar con el cuerpo como es el slackline, como es el parkour, que también lo practico, ¿no? Hablo con más calma. Y bueno, espero que vosotros también podáis llegar a ese, a ese nivel de satisfacción. <risa> en realidad son las cosas las que te llevan a la felicidad y no el resto de, de cosas, porque el resto de cosas son realmente banalidades que no te dejan ver la verdadera felicidad y el sentirse pleno como, como persona. Yo pues espero que estas palabras os hayan servido de algo. La verdad es que cada vez me doy cuenta cómo sentirme de, de una forma más plena, cómo dejar de sentir miedo, cómo dejar de sentir rencor hacia otras personas. A través de sentirme pleno yo mismo Y bueno, pues nada, lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego